hacer yogur casero eh, tenemos que poner un litro de leche entera después mezclamos el yogur y tenemos que calentar la leche a 60 grados y después mezclar el yogur y, y, y si no tenés termómetro para saber si está a 60 grados, tenés que poner tu dedo y esperar hasta 10 segundos, si es que aguantas, es porque está a 60 grados. vamos a comenzar. Bueno, bueno, yo lo único que voy a decir es que me gusta mucho la leche. Bueno, acá ya estamos calentando la leche, ya está a 60 grados y vamos a poner en el tupper. Ahora vamos a poner la leche en el tupper. Ahora vamos a agregarle el yogur. Acuérdense que tiene que ser yogur natural. Y ahora vamos a mezclar. Y le mostraré el yogur listo en breve bueno Me he vuelto eh, vamos a a cerrar pero pero puede si ustedes quieren ponerle sabor le pueden poner fruta eh, muchas cosas eh, ahora vamos a tapar el el tupper. y ahora vamos a con una manta vamos a, a tapar bien pero creo que no entra así no entra vamos a usar otra manta bueno pero tienen que cubrir bien la manta y si quieren pueden meterle un hule o sea, tienen que meterle un hule y cerrar y esperar 12 horas y, y después le va a quedar medio quesoso bueno, eso fue todo chao a todos que tenga una buena jornada y me no voy a dormir porque... a qué sé.